¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow, en los controles se encuentra Fanny Chan, que ya está por conectarse al servidor de Discord. y ¿Qué? Sí, llegaste te ¡Es llegado! Muy bien. a todo el mundo! Bien, bien, al fin ya un poquito más fresquito, ha bajado el calor a disfrutar de una noche de videojuegos en tu compañía y en quienes nos acompañan en este capítulo de Catando Juegos. Mobile. Sí, en esta oportunidad, antes que todo, eh, muchas gracias por esperarnos porque tuvimos eh, resolviendo algunos temitas técnicos que nos surgió a último momento, pero ya lo solucionamos, así que ahí estaremos eh, bañando. Pasan qué cosas, bueno sí, en, en, en Bobby pasa de todo. Y hoy estaremos jugando eh, Forza. Forza Street, que es un juego que salió en Android y también creo que se encuentra en iOS. Su jueguito que obviamente está desarrollado por Microsoft y las compañías y de por sí es. Eh, poquito más ligero que el Forza tradicional estuve jugando algunas partiditas en, durante, durante unos días atrás para revisar un poquito el título que me pareció bastante interesante así que lo vamos a estar revisando está gratuito en las plataformas ya mencionadas lo pueden descargar gratis desde android en google play y la gracia es que en esta oportunidad vamos a estar probando eh, las pistas, un título que sí, quizás requiera un poco más de, de. de. ¿Cómo podríamos decirlo? Aguante la batería, en comparación a títulos anteriores que eran quizás también simples, pero es primera vez que estará jugando, al menos en esta versión mobile, un título de carreras. Sí, igual es poquito frecuente por mi parte estar jugando este tipo de títulos. Y claro, como dices, igual se requiere una, una máquina que permita jugar, aparte de que esté eh, procesando bien el tema gráfico, que por lo menos haga, le aguante la batería. Y, y por eso mismo agradecemos a los chicos de Motorola por facilitarnos el Motorola G9 Plus, con lo cual estamos realizando esta sección. ¿Qué es? No está. Eh, haciéndonos como un Un 180 Podríamos decir del vehículo 360. inicial 360 si, si, No sé, siempre me enredo que 360 Es como girarte en sí mismo Pero bueno eh, eh, eh, por Es por, eh, que puedo devolverme a la misma posición inicial Por eso es 360 Claro Y se ve totalmente clarito En el sentido tanto La visual de transmisión como también La interacción que estás haciendo con el smartphone Así que Ahora ver las pistas y cómo te va en las carreras. Sí, tal como dije, ya pasé por la parte del tutorial para explicar que, o para entender bien cómo funcionan las mecánicas, pero no he jugado ninguno de los eventos. Así que vamos a aprovechar de, de ver un poquito la historia. Y justamente eh, indica las potencias de los vehículos que nosotros necesitamos. Aquí por ejemplo tengo mi... mis dos autitos justamente uno es un Porsche así que voy a aprovechar de estarlos probando en títulos tienes la opción de eh, bueno primero el vehículo por defecto después van saliendo más opciones a utilizar otros a comprar y como buen excelente irlo enchulando de a poco y mejorando sus características como también eh, estética de carrocería Sí, justamente, tengo que aprovechar de empezar a sacar unos autos para irlos obviamente eh, coleccionando y además que estos autos van mejorando las potencias a la medida que avanza el juego. Entonces justamente tengo los medidores de cuál sería una buena partida. Y aquí los controles son bastante simples, por un lado tienes el pedal, que debes mantener la parte que indica en amarillo son los que debes eh, dejar de apretar el acelerador porque esta pasa entrar a tomar una curva hasta el final que eh, vuelves a una pista recta para poder proseguir con, con con la carrera y aparte tiene el otro botón que es el nitro. Así que los controles están bastante simplificados, justamente con un, un por el lado derecho, sea el que controles la aceleración, nada de conducción. ¿eh? Y por el lado derecho solamente controlas el nitro. Como digo, es bastante simplificado. Y ahí gané la carrerita. Vamos a continuar. Aprovecho He de dar algunos detalles respecto a este título. Uh -huh. eh, fue lanzado el 8 de mayo. Ya. Hace un año atrás, casi. 18, ah, el 18, <risa> Y como bien decías, está tanto para Android como también iOS y PC. Ah, y PC también. Buenísimo. Sí. Quienes estuvieron en su desarrollo son Electronic Square. Y la distribución, como bien decías también, está a cargo de Windows. así que. Sí, porque o sea, el Forza sí. es el licenciado de Microsoft, de, de Xbox. Yes, exacto. Bueno, distribución de por sí me sale como Windows Store, pero se entiende a la larga. Sí, por el tema de que como también se puede jugar en PC, eh, Windows Store sí, puede eso. El... Pero por lo general, eso, eso, Crima ya, que estos tips, por lo general estos tipos de títulos de fuerza son de de Microsoft. Corroboramos que es eh, free to play, es decir, está gratuito en las plataformas ya mencionadas. Aunque tengo una duda, porque bueno, quizás depende la, la, dónde se descargue, si es que la descargaste de manera oficial o por ahí, por allá. Pero me decían que los textos están en español, a menos que se refiera, bueno, en la fuente que leí, es para PC en español. Es muy posible que sea para PC en español, porque por defecto me salió automáticamente en inglés. Ah, detallitos aclarar que, entonces. Sí, habría que ver. Vamos a ver acá. Oh, voy a agregar un autito. Con esa duda. Y el otro autito. Vamos a aprovechar de revisar, porque tendría que seguir con este modo. Si nos vamos a la configuración, claro, ahí está seleccionado el lenguaje y sale Español, América, Latina. Ah, sí, claro, tiene la maña por defecto. Claro, que el por texto general. es súper chico Entonces seleccionarlo es súper complicado Ah, pero se entienda Al ahí. menos está eh, Un listado de opciones Y sí, vamos a seleccionar no, El inglés por defecto kilómetros. u otro idioma más complejo Vamos a aplicar Y ahí sí Está todo el texto en español En españolísimo Sabes que ahora quién es, bueno, independiente del país Por defecto eh, detecta, o sea, lo selecciona en idioma inglés Y ahí uno como usuario tiene que entrar a eh, configurarlo al idioma Que le sea más cómodo dentro de las opciones, claro que están disponibles Claro Vamos a continuar con las carreritas está en español está ahí, sí Y aquí explica eh, cómo están medidas las dificultades Que en las mismas carreras tú puedes seleccionar Si lo quieres jugar en modo fácil, que está marcado en verde Intermedio, que está en amarillo O difícil, que está en rojo Y la dificultad y la puntuación del evento reflejarán tu decisión Es decir, si yo verifico que eh, 390 es el fácil Y 400 es el medio eh, Me conviene jugar en intermedio porque estaría nivelado pero si yo selecciono mi auto, que está un poquito más pro. Eh, tiene potencia 422, así que posiblemente si lo juego en difícil, aún así tendré ventaja. Simplemente para Sentido. ver cómo están preparados los autos. Tengo sentimientos encontrados, ¿ah? ¿eh? Se entiende que aún te falta... Eh, ...juego por mostrar. Pero... Tendría que haberse visto quizás eh, no tan poligonal. O se entiende que bajo mira, yo, por yo, sí, la, sí la calidad yo... por ser un smartphone. Es muy pues posible sí. que las gráficas estén adaptadas justamente para que corra en cualquier tipo de teléfono sin problemas. Eh, en caso de que ya sea un incremento automático, va a depender más del modelo del teléfono como está exigiendo. Porque me ha pasado... Perdón. No te mueras. Me ha pasado de que eh, eh, hay aplicativos, eh, o sea, eh, aplicaciones en el teléfono que me dice que lamentablemente no tienen la potencia. Pero si yo lo instalo por respaldos Por no decir de alguna manera Que no lo instalo de buena manera eh, Se ejecutan <ríe> sin problemas Entonces es muy posible de Que a pesar de que el teléfono está bien preparado eh, Le bajen un poco las especificaciones Para que no se caliente Que ocurren muchos eh, Muchos videojuegos y aplicaciones también ¿eh? Claro, entonces ya con eso no Tratan de, de evitar que sea tan tan dañino la aplicación. Mm. Eh, además de eso, eh, bueno, igual se nota que está bastante fluido, lo cual se agradece. Eh, posiblemente este está adaptado so para que los celulares corran a, a este tipo de modelado y si tú lo instalas en PC se vea mucho mejor. Sí, bueno, ahí se notará totalmente las diferencias, pero por lo mismo hay tres plataformas dos relacionadas a mobile y una pc para que le quieran dar una oportunidad quienes son los amantes de mundo tuerca y sí. <ríe> de las carreras también salió hace mucho ¿eh? tres años ya no es tanto si está gratuito lo compro Sí. <ríe> Y si me voy un poquito más atrás Acá, por ejemplo, a ver, puedo elegir, ah, no juego no ya, me voy abajo nomás eh, me iré con la dificultad más difícil, dado que todavía rinde el vehículo Ah, por cierto, cuando abres por primera vez la aplicación, es muy posible que te pida que sincronices tu cuenta de Xbox. Si sí, es que tienes. Mm, todo calza. Sí. Es un dato importante para los que no tienen cuenta de Xbox o de Microsoft, que es muy posible que les pida que tengan. Perfecto, Consultados ya. no, pero perdón, solo escuchaba, eh, he escuchado en la transmisión eh, lo que es eh, los sonidos de. ¿Tiene por casualidad música o en esta oportunidad omitiste sí, música? Tiene, tiene, por... tiene música, sí, tiene música, pero por lo menos dentro de las carreras no las eh, reproduce, solamente en el menú eh, se reproduce música. Oh. Aparte que claro. igual, las carreras no son tan largas, entonces no, no requiere uh. tanto audio. No, es que, claro, estar acostumbrada a jugar en los títulos de carrera donde la música es un factor eh, y en cada, cada situación, sea el menú, sean los diálogos, etcétera. Uh -huh. Claro, eh, bastante común, pero en esta ocasión no, no, no requerido ni siquiera desactivarlo. Vamos a ver si es que con $4.30 me la puedo, será un poquito más desafiante. Si se dan cuenta hay dos tipos de crédito eh, en el título. que está el oro. Y el otro parece que son los billetitos que sirven para poder comprar cosas. Ahí vamos a estar mm. revisando ese tipo de detalle. a ver si es que lo encontramos. Por ahora vamos a terminar la carrera. Bien, marra que perfecto. Oh, ¿qué pasó? Oh, se había quedado viva. Chan, Me hicieron trampa. Me funaron. Un malvado maloso metió mano en tu auto y no quiso que partieras. ¿Poderás alcanzarlo? Por lo menos no alcancé, ya lo pasé. Ah, por eso. Por eso saco guitarra. Vámonos. Shum, Push. ¿Cómo sientes eh, los comandos, touch de...? Papus en cuestión son simples, son complejos no son súper simples y el hecho de que solamente estés preocupado de acelerar, mantener acelerado y soltar cuando estés con las curvas eh, hace de que el proceso sea solamente mantener y después soltar y lo otro es detectar cuando estés con el nitro ¿Y? Y con esto tenía... Y claro, tiene los créditos y el oro. Y gané tres tarjetitas de desafíos. Estas no son como las monedas oficiales del juego, pero también si eres de los ansiosos que quiere como dejar más tuneado y fecho tus vehículos, puedes aplicar dinero real. Sí, sí, hay justamente... Eh, para comprar tarjetitas premium que yo creo que esas son las que sí o sí necesitas comprarlos con oro y el oro lo puedes obtener comprando con, con dinero real o jugando entonces ahora vamos a ver si es que me sale algún vehículo interesante a ver qué me sale el Dodge Challenger yeah. Un Sí. No se ven mucho de esto las calles. Ya. Ahí sí, consigue tu primer auto de 12 estrellas. Como sube de nivel, entonces tengo 200 créditos, 10 monedas de oro y paquete de energía completa. Ah, ya, entonces son de los títulos que para poder jugar dentro de las carreras tienes que consumir energía. Mm. Y... Tienes que jugar hasta cierta cantidad. Y se, si se te acaba la energía, tienes que esperar un tiempo para volver a jugar. Yo te que a consultar cuántas carreras puedes hacer antes sí. que se te acabe la energía y cómo en la, recargar. En la parte de derecha superior se ve la especificación de las energías, eh, los créditos ¿Ranchito? y el, mm. el oro. ¿Qué Entonces... de Gold? Ese sí. rayo so, so... so, so confuso que está ahí a volver vamos no, a canjear las tarjetas de desafío eso sí y son los kits de tuneo para ir mejorando los vehículos que ya tienes y ahí explica justamente que los kit de tuneo puedes ir mejorando y aplicando tuneo Insisto, bastante simplificado si los comparamos con juegos como Need for Speed o el mismo Forza que el nivel de personalización es aún más detallado sí. y granulado recalcar nuevamente que este título es de una persona eh, sumo que no tiene la modalidad de jugar eh, ranking mundial o con jugadores locales eso ya quizás sea más para PC u otros títulos de... claro fuerza para las consolas de rigor sí. y ahí justamente apliqué las mejoras y ahí se puede ver hasta qué nivel de tuneo se encuentra dice que eh, tiene cinco niveles para poder subir un, un grado y tiene hasta cinco grados de, de tuneo Entonces ya ahí empieza a mostrarse los bonificadores diarios por conectarse. Y los desafíos de hoy. ¿Qué para ganar cinco carreras. Los eventos puntuales, los desafíos diarios. Claro. tc, tc. Entonces vamos a elegir nuestro vehículo tuneado. Y vamos a elegir el Dodge. No tanto en vivo desde Twitch como un diferido ya. Versión full HK. O sea, HK. Eh, full 4K uh -huh, y eh, bla bla, uh -huh. bla bla bla bla. En YouTube. Eh, aprovechen, de dejar en los comentarios qué les parece este título de carreras para smartphone. De Forza, si han tenido la oportunidad de jugar otros títulos de Forza en qué consolas. O si encontraron uno mejor Con características similares A que sea en Android Y que sea gratuito Y nos quieran recomendar para que también En los próximos capítulos de Catando Juegos Mobile Los estemos revisando Y sacando chispas en la pista sí. Ahí aprovecho de Sacar el auto gratuito Porque si tú te conectas diariamente Te van regalando autitos. No te escuché, pues. Ahí sí. ¿Y ahí? Sí, ahí sí. Allá. Yo dije, ¡eh! <ríe> Yo dije, Piolín, Piolín, Qué bueno que tenga la posibilidad de canjear gratuitamente y diario un vehículo. Ella a la larga tienes tu regalón y. Va jugando oh, con eso Casi, ese. casi saco unos dedos. A la colección. Sara. Sí. como los característicos de estos títulos de, de carreras varias marcas de vehículos presentes y modelos icones de toda la vida como específicos deportivos ir resaltando en estos títulos claro, bueno, eh, aquí ya se ve que si yo compro tarjetitas para poder eh, obtener los vehículos eh, me tengo que gastar los créditos de oro entonces con esto yo los puedo comprar pero no sé para qué sirven los otros créditos, quizás para comprar cositas, claro y ahí se vean, ah ya, yeah, sirve ah. justamente para poder comprarlos a través, eh, pero seleccionan los vehículos exclusivos okay. ok vamos acá, oh bienvenido, muchas gracias no me interesa comprar vehículos. gracias con dinero ya, eh, había seleccionado entonces el BMW y el Dodge y ahí están las super fichas se pueden intercambiar por super autos A dónde me voy, puedo irme abajo o arriba. Vamos. Vamos a revisar acá a ver qué, qué hay. Ah, claro, y aquí puedes ir comprando el oro con, con dinero real. Que era justamente de la los cosita de que coins. Hay... Sí. <risa> Todas estas carreras duran menos de un minuto sí. Ah claro, para poder enfrentarme a ese auto Dice que no puedo Quizás porque necesito un tipo de vehículo particular Para poder enfrentarme Bueno, como yo tengo un vehículo amarillo puedo enfrentarme sin problema acá Datitos sobre este título también como hemos podido ver, eh, está el modo campaña narrativo, los eventos semanales, uh -huh. modos disponibles por tiempo limitado llamados eventos temáticos, y hay un multijugador online asimétrico, que son los eventos Rivals. No. En ello los jugadores competirán en carreras contra la inteligencia artificial con el objetivo de superar en la tabla de marcadores al resto de los miembros de la comunidad. Ah, perfecto. Entonces posiblemente más adelante veamos el tema de los multiplayer. Tú ediciones también, ¿ah? ¿eh? No. Desconozco seis títulos anteriores de Forza para móviles, pero justamente este nos llama la atención y por lo mismo que hicimos aquí mostrarlo en tratando juegos mobile. y escapándose con toque de xbox eh, dicen que eh, como palabras textuales ellos prometen que Forza street es una experiencia evolutiva es decir que irán ampliando su contenido con el tiempo ya yeah. así que se podrán ver eh, sistemas de monetización que es lo que ya mostraste las monedas de juego más dinero real uh -huh. donde claro puedes ir como mejorando tu experiencia en el vehículo o eh, entre otras cosillas tanto con dinero de juego como dinero real y el título tiene guardado cruzado a través de box live por lo que el progreso se guarda entre la versión de pc de iOS y la de Android ah buenísimo entonces si yo quiero jugar más cómodamente desde la casa eh, no pierdo los avances pese y después querés seguir en el celular moviéndote a otro, cualquier otro lado continuando pisteando en las calles reales mientras te uh -huh. mueves a X lugar, se puede vamos a ver entonces también hay otros detalles con una alianza que tienen en específico con Samsung Galaxy pero eso ya es otra historia Ajá, sí. <ríe> que no nos compete que no, pero es bueno saber que es, hay alianzas y que se pueden ver cosas entretenidas a futuro claro. así que estar atentos ahí los Hello lovers. Uno nunca sabe qué qué sorpresas alguna franquicia nos pueda sorprender a futuro. Sí, como que de a poco las compañías se están preocupando de hacer campañas para sus dispositivos. Yo recuerdo hace mucho tiempo que Motorola eh, fue uno de los pioneros en tener accesorios eh, gaming para sus smartphones, tener unos adaptadores que tú los ponías en los laterales en modo horizontal de tu smartphone y tenían botones y palancas, entonces te era mucho más cómodo jugar quizás esa como carcasa coraza que podríamos decir Tení, si lo quieres como referenciar a, a alguna consola portátil, sí tiene una similitud con Switch pero no es que estuviese copiando ni nada sino que salió un poquito antes que que conociésemos lo que es hoy la Nintendo Switch. Así que Motorola también ha estado como incursionando en, en la comodidad para el gamer. Que no sea solo touch. Quizás a muchos le incomoda estar jugando con pantallas táctiles. Y prefieren tener una especie de, de control más, más, ¿cómo decirlo? Eh, a la segura. Claro. Igual ahí, eh, Xbox, yo me acuerdo que sacó un, como un mecanismo que permite conectar el control al celular. Sí, también recuerdo eso. No sé si pasó lo mismo con, con PlayStation. Pero eso ya, parece que sí, pero eso ya es con sus propios sistemas de, de Sony y cositas así con, sí. con... Con Xbox, no sé si está potenciando específicamente los smartphones, smartphones de Windows o, o no. para Android en general No, no Android en general, se está preocupando por el tema de que con el Remote Play eh, Para los mm, que tienen consola sí. Xbox pueden jugar de forma remota entonces están adaptando con, con este dispositivo, que es un plastiquito principalmente, eh, que puedas conectar el celular y puedas tener el joystick debajo. Entonces es muy posible que eh, ese mismo te permita poder interactuar con el celular con cualquier tipo de juego sin problemas. Entonces yo recomiendo que le echen un vistazo, dado que está desarrollado lo mismo Microsoft, entonces tiene que estar adaptable. Y sí. con la compatibilidad del, del control, porque el control de Xbox es sensacional, indiferente del, del, de, de que sea de Microsoft o de demás pero el diseño del control es muy cómodo. Entonces eh, es muy fácil adaptarse y por lo general es muy compatible. Lo cual no quita que si el sí. celular trae un, un modo joystick eh, que sea nativo y de lo demás sea mejor, pero como propósito general recomiendo el control de Xbox. Buenas experiencias en el pasado, presente y futuro, así que sí. ahí el datito... Obviamente el les datito recomiendo eh, que se vean el control pro, pero no les diré que, que lo vean porque de por sí se copa en el control general de Xbox, también es muy bueno. Solo que el, el, el, game, el, el gamer elite, eh, como viene con mayor sensibilidad y demás, eh, eh, eh, tiene mayores prestaciones. Mm. Pero eh, también eh, si ven el control que salió con la Xbox eh, Series X, eh, es una delicia. El control táctico que tiene, la, el hecho de que la parte de atrás tenga textura para poder agarrarlo mejor. Er eh, los típicos problemas de quienes sufrimos de manitos que sudan, que se nos respala el control. No, aquí se te frena de una y no, no se te aplica el, el control jabonoso en ese sentido. Entonces, sí. de verdad lo sientes eh, fijo y enganchado a tu mano. Pero bueno, son experiencias, son recomendaciones. Eh, los recomendamos porque tuvimos la oportunidad de, de reseñar en su momento la consola como también reseñar títulos en ella entonces si a la larga ven un control de fox denle la oportunidad de estar jugando eh, con su smartphone para ampliar la experiencia pero a la larga es la idea de ir probando y explorando a la comodidad que ustedes encuentren. si sienten también que los accesorios de Motorola están a una mejor comodidad para ustedes también totalmente válido nosotros esperamos a futuro también tener la posibilidad de ir recomendando, sea Motorola o con cualquier otra compañía, eh, tanto el smartphone como eh, los accesorios para, para ello. O sea, relacionados a videojuegos como también relacionados a la fotografía, etc. Claro, justamente las compañías como van sacando estos periféricos que complementan al celular, el propósito del celular eh, a veces son fáciles de adquirir porque vienen por defecto pero hay otros que como son modelos exclusivos eh, claro. cuesta mucho encontrarlos y por lo mismo de repente las compañías no los tienen o no los traen Hay poca demanda, claro. etcétera, etcétera, Entonces, etcétera Igual es interesante conocerlos pero depende de específicamente del modelo en cuestión. Sí. Sí, porque recuerdo, por ejemplo, que años atrás tuvimos la oportunidad de estar cubriendo un evento de Motorola. En el cual fue en, un, en una pista de carreras. Eh, de estos autos más pequeños, no, no pistas tan, tan profesionales en ese sentido. Pero había la opción de tener, eh, probar un juego de carreras desarrollado por un chileno y con estos accesorios en cuestión para eh, dando tanto el feedback al desarrollador como también eh, vivir la experiencia del juego y el smartphone con estos accesorios así que a la larga hay opciones hay opciones que ofrece Motorola hay opciones que ofrecen otras compañías pero hay compatibilidad y si hay compatibilidad pueden aprovechar eh, para estar jugando con ello y ver si les es cómodo o no y seguir avanzando sí. Veamos, Dice que ya tengo lo suficiente para poder obtener un super auto, así que aprovecharé a ver si lo puedo obtener Vamos a todos quienes recién se están integrando en la transmisión, tenemos un capítulo Decatando juegos mobile, en donde estamos jugando a través del smartphone Moto G9 Plus el título Forza Street. Este está gratuito tanto para Android, iOS y PC, eh, tiene la posibilidad de poder tener. Ay, tenía justo el término. Se me fue el, el término específico, pero que todos los avances que hagas estando jugando en PC puedes después eh, seguirlos avanzando a través del smartphone y viceversa así que puedes estar jugando desde la comodidad de tu hogar como también si tienes que trasladarte a otro lado y quieres seguir jugando a través de tu smartphone puedes seguir avanzando en los modos historias, eventos semanales y la idea de estos títulos es que al ser carreras cortas, puedes también lograr eh, avanzar en los eventos diarios Para sacar recompensas, mejorar tu vehículo o comprar nuevos También puedes ir desbloqueando nuevos vehículos Y todo va de la mano de, de, de la saga de Forza en general Siempre ha sido característico encontrar vehículos de marcas Encontrar clásicos de siempre poderlos modificar tanto en mejoras como en estética de carrocería en carrocería me prefiero pintarlo uh -huh. ponerle stickers etcétera y hacer más agradable tu experiencia mientras pisteas como un campeón pisteando con mucho más Sí. Ya, vamos a ver los superautos justamente tengo el primer vehículo super recalcar que eh, tienes una energía limitada y a medida que vas jugando se va gastando esa energía pero hay un tiempo de recarga gratuito entonces si tú quieres vas esperando ese tiempo para tener nuevamente energía y seguir pisteando o si no, puedes aplicar eh, no sé si ahí te compras con dinero de juego o derechamente con dinero real eh, más energía, ahí te quedé con la duda no, tú los vas obteniendo a medida que vas jugando Entonces los puedes obtener sin problemas para seguir coleccionando O oh, yeah. también los puedes comprar Pero les recomiendo que no inviertan <ríe> su dinero en energías Mejoran los vehículos Si es que tienen la posibilidad de comprarlos no, no. Obviamente el consejo seguro es No gasten su dinero en juegos gratuitos <ríe> Tengo ansiedad <ríe> Entonces la ansiedad hace también que uno apriete el botón comprar y puff, después la, la tarjeta llora en un rincón. Pero bueno, ahí uno cada vez, uno ahí sí, ve cada uno ve cada en qué gasta su eso, dinero. Eso, gracias. Sí. No, no, no somos quienes para determinar si desean gastar su dinero en estos no, momentos No, si están acostumbrados a, a justamente eh, disfrutar la experiencia completa de un videojuego, es decir. No solamente jugar las opciones gratuitas que tope, sino que también pagar para obtener opciones exclusivas y mejoras. Adelante. Nosotros estamos mostrando todo lo que puedes hacer de manera gratuita. Y si te parece bien o no, darle la oportunidad para descargarlo, jugarlo y disfrutarlo. Sí. avanzando, nada que no puedo ir en la ruta de abajo, pensaba que podía y aquí vemos que Silent SilentDatlan o oh, el usuario guest, el invitado Mira, vamos a estarnos con alguien con nombre y aquí nos vamos con la dificultad más difícil. Ah, y aquí tiene que jugarse con clásicos. los controles son bastante simplificados en parte me gusta ¿eh? porque así estás relajadito estás corriendo sin problemas. pero de repente quieres controlar un poquito más y no puedes Quiero suficiente para que dentro de ese margen avances Sí y ahí ganador fíjate por los créditos Echamos de recordar que eh, catando juegos tiene dos modalidades una es catando juegos a secas, así, uh -huh. catando juegos, en donde eh, cada miércoles estamos viendo títulos para PC, para Xbox, para Nintendo Switch, a futuro esperamos ver para Playstation también. Eh, títulos gratuitos, títulos recién lanzados, títulos eh, nuestra o sea, de los recuerdos, nuestros regalones para, para ir teniéndole siempre material fresco cada semana de ahí, los días viernes, aunque hoy es una excepción pero los días viernes eh, tenemos catando juegos mobile donde revisamos exclusivamente títulos para celulares títulos para videojuegos para Android a través del Moto g de Plus cortesía de Motorola Chile y los días lunes tenemos Dorrevit programas de videojuegos y música de videojuegos formativos especiales buena onda <risa> eh, todos los programas mencionados son en vivo a través de Twitch y Dorrevit como los lo mencionaba anteriormente antes que me enrede eh, posteriormente eh, están disponibles a través de YouTube así eh, y Dorrevit <risa> Eh, está además disponible en su formato podcast a través de Spotify, de Google Post, Podcast y de Adult Podcast. Buscan por Dorrebit y lo encuentran al tiro. Los horarios. Cantando juegos miércoles a las 9 de la noche, Cantando juegos mobile a los viernes a las 9 de la noche y Dorrebit los días lunes a las 8 y media de la noche. Horario chileno. Pero de todas maneras se pueden dar una vuelta en el calendario que tenemos en Twitch de Pau ACL. Pueden conocer cuál, ser, cuál será la programación semanal. Spoilers también de los especiales que veremos en revit Como también qué títulos estaremos jugando en Catando Juegos y Catando Juegos Mobile. Así es. Muchas gracias Juan por resumir toda la información. No, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi. Ah, casi. Ah. La manqués te superó. Ay, pero es la primera vez que pierdes. No puede estar, no puede estar. Sí, está un poquito difícil, así que... Oh, si no lo reparo. Oh, okay. si no lo reparo. Aprovecho también de recordarles que, eh, aparte de, del streaming aquí en Twitch, YouTube y podcast, varios También tenemos un portal de noticias Reseñas, reportajes Y entrevistas, pueden encontrar como www.pavo.cl En noticias diarias Tenemos eh, relacionadas con tecnología Videojuegos, cine, series de TV Anime eh, Tenemos también De tecnología Panoramas online Hasta uh -huh. que mejore este tema de Pandemia global <ríe> Y eso <ríe> también tenemos redes sociales nos pueden encontrar como pago.cl o pago.cl a través de Instagram Twitter, Facebook y los ya mencionados YouTube y Twitch los pues ya mencionados En meses anteriores hemos estado hablando de que queremos eh, reintegrar con segunda temporada en nuestro podcast vodka eh, jugón de cartas y dragones creo que por situaciones de la vida va a tener que aplazarlo un poquito más pero sí queremos verlo para este 2021 eso está claro pero este... Tiro. La que sacando más. chispas, sacando chispas. Ustedes no lo ven, pero eso está muy feliz. Uh, uh, uh, <ríe> <ríe> Llega a sudar. Sí. Ah, no, está bien. Ahí se nota que lo estás disfrutando también. Que claro, se entiende que a medida que tú también vayas avanzando, eh, se te ponga más complicada la cosa. Sí, ya. Y obviamente, la gracia es ir eh, aumentando la potencia de los vehículos que vas sosteniendo y ir coleccionando más vehículos. O sea, al final, esa es la gracia del juego. Bueno, pues no, Eso. sí, dale, dale. Que consultar otra cosa, pero lo podemos hablar interno. Adelante, caballero. Ah, ok, sí, porque ya estamos llegando a, a la horita casi y ¿Sí? nuestra cuota mobile. Así que yo creo que lo vamos a dejar hasta acá para no alargarnos con, con las carreras. No, está bien. Lo bueno es que pudiste explicar un poco de qué trata el título, modo historia, eventos, eh, vehículos disponibles, dentro de un montón de opciones, eh, cómo mejorarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Las carreras son súper cortas, son menos de dos minutos, así que se disfrutan bastante. Sí, por supuesto. Así que vamos a dejar hasta aquí la transmisión de hoy. Nos vamos a ver el otro... Veamos si no hay problema El otro. Sí. viene, se viene, se viene. Muchas gracias por vernos en esta edición de Catando Juegos dedicado a móviles. Una vez más, agradecemos a Motorola por facilitarnos su celular Motor G9 Plus para poder jugar estos jueguitos que nosotros estamos presentándoles. Recuerden que los títulos que estamos revisando son, en su mayoría, si no todos gratuitos en Android. Lo más posible es que hayan algunos que eh, estén eh, gratuitos con publicidad y hay otros que estén gratuitos claro. sin publicidad. Estos justamente los tocó sin ninguna publicidad. Sí, por suerte. Fue cómodo. Sí, el, la, de la, semana la semana pasada pasa, a... se sufrió. Sí, se sufrió. se sufrió. Vamos a agregar un par de filtros por ahí cuando sucedan la, las publicidades. Pero vamos a estar sí. averiguando al respecto. Y vamos a estar revisando sí. el próximo jueguito que vamos a estar revisando la próxima semana. Además de eso, tal como dijo La Fuan, Y recuerden que los lunes tenemos dos Rebits a contar de las 8 y media a través de Twitch. Y se sube el capítulo en la semanita a través de YouTube y en formato podcast en las redes que ya mencionó La Fuan, y y Catando Juegos estamos realizando, se está realizando los días miércoles a contar de las 9 de la noche. Y la gracia de Catando Juegos es estar probando jueguitos que nos llegan para reseña o que nos vengan a jugar tanto para PC como también para consolas. Recuerden que Les pueden visitar nuestro, sí, También recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde la Fanny ya mencionó que pueden encontrar todo tipo de noticias, artículos y reseñas de toda índole. Y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch y Youtube como Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social. Y ya estamos. <ríe> Buen fin de semana Nos estamos viendo la próxima semana Viendo y escuchando Síganse cuidando un montón Esto no termina así que Hay que durar para rato Sí, Así que gracias chicos Cuídense Recuerden que eh, está ya finalizando La pandemia pero con mayor razón Hay que ponerse más eh, Quequilloso Con las cosas Porque se están relajando Y nosotros queremos que todos eh, Lleguemos hasta el final Queremos salir y abrazar a nuestros queridos, así que a cuidarse entre todos también y vacunarse también. Y seguirse cuidando después de la doble vacuna, o lo que sea que venga. Así que muchas gracias chicos por vernos y nos estamos viendo en la próxima edición. Chau, chau. Bye, bye.